Nuevamente el mes de febrero resulta muy interesante para el turismo en República Dominicana. Como de costumbre cada final de mes, el ministro de turismo en compañía del gabinete de turismo y el sector privado dan las informaciones con relación a los números de los turistas recibidos en República Dominicana en el pasado mes de febrero. Precisamente en estos momentos el ministro de turismo... conocer. En el día de hoy, que en febrero llegaron a República Dominicana 566.235 extranjeros, República Dominicana sigue adelante. Así informó el ministro de Turismo, David Collier, en una presentación que estos datos evidencian que se han recuperado los niveles del turismo previo a la pandemia, mientras que la mayoría de los destinos de Centroamérica y el Caribe no están ni cerca de lograr semejante recuperación como la que muestra República Dominicana. Miren, señores. Ustedes me escuchan a mí siempre al final de cada mes compartiendo con ustedes estas informaciones. ¿Por qué hago esto? Es por algo muy sencillo, señora. El turismo de una manera u otra está ligado a toda la actividad económica del país. De una manera u otra, si nos vamos al campo, los productores que producen huevos, que producen plátanos, que producen pollo, que producen vegetales, tienen que vender en la zona turística. Pero las personas de aquí, de la capital, van a regularmente a los polos turísticos también a trabajar. Pero la construcción, todos los sectores se dinamizan, la textilería, la metalmecánica, todos, señores, de una manera u otra están ligados, porque indirecta o indirectamente somos beneficiados. De, de Óyeme, de lo que es el crecimiento del turismo en República Dominicana, porque desde lo que significan las, óyame, las divisas para la estabilidad macroeconómica en el país, es algo de suma importancia. Y ante lo que usted pudiera ver, usted no trabaja en el sector turístico, pero alguien trabaja, ¿usted sabía? El turismo genera miles de empleos a República Dominicana. Y poder nosotros escuchar que en este mes de febrero República Dominicana nuevamente coloca números récord Y lo más importante, en todo Centroamérica todavía no hay un destino que se pueda asemejar con nosotros, ni cerca de los crecimientos que muestra República Dominicana. Yo precisamente en el día de hoy, para escucharlo de primera mano, estuve presente en esa rueda de prensa, a ver lo que se presentaba allí, cuál era la realidad. Sectores tan importantes como los cruceros van en constante crecimiento en República Dominicana, pero ni decir la cantidad de turistas que recibimos de diferentes destinos del mundo, sin mencionar, sin mencionar la importancia que se fue detallando allí, de destinos que estuvieron en baja ya nuevamente, están visitando República Dominicana. Italia Italia aumentó nuevamente la llegada de turistas. Los Estados Unidos, ni se diga, y otros importantes destinos del mundo nuevamente aumentan su crecimiento en República Dominicana. Y algo que hay que resaltar en todo esto, y lo explicaba el ministro de Turismo, señores, los turistas que vienen aquí como cruceristas no están contabilizados por el Banco Central debido a que la condición de ellos es una estadía bastante corta. Estamos hablando que esos 566.235 pudieran ser más si se contabilizaran los turistas de cruceros que visitan República Dominicana. Ahora bien, hasta ahí, hasta ahí son los números que se reportan en este mes de febrero. Un febrero histórico, un febrero histórico que muestra la real recuperación del turismo en República Dominicana. Permítame compartir con ustedes de manera muy puntual, lo que decía el ministro de turismo, David Collado, en el día de hoy, en esa importante presentación. Vamos a escucharlo, por favor. Llegaron a la República Dominicana 566.235 extranjeros, como ustedes pueden ver aquí. 101% más que febrero del 2018. 94% menos 6% que febrero del 2019. 101% a febrero de 2020, prepandemia, y 268% a febrero del año 2021. Lo que queda claramente evidenciado que hemos recuperado el turismo de la República Dominicana. De esos, 566, yo creo que es una noticia espectacular, es que fueron 400 mil extranjeros no residentes, o sea, no estuvieron atados a los étnicos, y eso representa un 374% con respecto al año 2021, el año 2021 fue el inicio de esa recuperación, si todos ustedes recuerdan, y terminamos obviamente el año muy bien, hoy en extranjeros no residentes un 374% y en dominicanos no residentes también un 128%, pero recuerden que entonces se invirtió la tendencia que teníamos definitivamente. Puerto Plata, debido a que tiene una mayor eh, incidencia de llegadas de países de Europa y Canadá, estaba al principio todo rezagado con esa recuperación. Sin embargo, vemos como ya con la recuperación de Europa y la integración de Europa al turismo en República Dominicana, con la reactivación de Canadá, vemos ya como destino como Samaná y Puerto Plata pues empiezan a reactivarse, lo cual es muy importante para nosotros. El ministro de Turismo fue reiterativo cuando aseguró que estas cifras hacen que se pueda, mira, claramente evidenciar que hemos recuperado el turismo en República Dominicana. Yo siempre digo esto y lo digo con toda responsabilidad. El ministro de Turismo, David Collado, un gabinete de turismo encabezado por el presidente Luis Abinader, la participación de manera muy importante del sector privado, porque usted no puede llevar solución a una zona cuando usted no está vinculado con esos sectores. Y en este gabinete de turismo está encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de turismo, los demás sectores que intervienen en este importante renglón de la economía dominicana y, por supuesto, el sector privado. Una unión, una especie de cadena donde están todos, todos aquí en... Y mire, todo significa ese andamiaje, ese proceso de anclaje entre un sector y otro ¿Qué ha permitido esta recuperación? Y creo que el ministro de Turismo, David Collado, nuevamente da muestra con estos números que presenten el día de hoy, conjuntamente con su equipo de trabajo, de que febrero ha sido un mes histórico para el turismo en República Dominicana. Señores, se puede decir de manera plena 566.236 turistas a República Dominicana. Es un febrero que necesita, de manera muy clara y precisa, una verdadera recuperación. Enhorabuena los datos de febrero de lo que es el turismo en República Dominicana. Por otra parte, también se dio a conocer la información de que en el día de hoy se estaba reuniendo de urgencia el ministro de Turismo conjuntamente con el Gabinete de Turismo para poder llevar a cabo la estrategia a seguir ante la situación que vive el mundo entre lo que ocurre entre Rusia y e Ucrania, señores. Una situación que para nadie es un secreto: que República Dominicana cuenta con un gran número de turistas ucranianos y rusos en República Dominicana. Señores, estamos hablando que aquí estamos, tenemos unos 15.000 turistas provenientes de Rusia y unos 2.500 de Ucrania. Que esto también es un asunto que hay que prestarle la debida atención. Pero ya el ministro irá a conocer la información que en el día de hoy estaba reunido con el Gabinete de Turismo para dar informaciones muy puntuales y precisas cuál va a ser la situación de que estos turistas cuenten con el apoyo y el respaldo del Ministerio de Turismo ante la situación que vive su país. Creo que son datos muy positivos y muy alentadores. Y a los subturistas ucranianos y rusos que estén en nuestro país, que puedan tener la tranquilidad de que la debida atención y el cuidado lo están recibiendo y lo van a recibir del Ministerio de Turismo. Una importante información porque sabemos la atención, la intranquilidad que pudiera generar, pero pueden estar tranquilos que la atención ya cuentan con el respaldo del Ministerio de Turismo, que es muy importante.